El insólito chat de Jimena Barón y Mauro Callaza. La cantante compartió con sus seguidores de Instagram su charla super hot con su novio, a quien conoció en el bailando. Entérate, en la nota. Jimena Barón regresó este viernes de Miami, Estados Unidos, donde fue a grabar su segundo disco. En medio del viaje, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para publicar una conversación super hot con su novio Mauro Callaza. ¿Qué romántico chat preencuentro? Mauro Callaza me cuenta que tuvo que limpiarle la cola a Momo, y yo le contesto que, escribió la actriz con mucho humor. En ese parte de la imagen se puede leer la respuesta de Jimena a Mauro, yo me tomo tú. Y el bailarín le responde, pero es distinto. También es heavy. ¿Engordará? No, debería ser obesa, continuó Barón, fiel a su estilo. ¡Jajaja!, ja, ja, concluyó su pareja a puras risas. ¡Mira! El manager de Jimena Barón se llevó una valija equivocada de Ezeiza, y tuvieron que volver al aeropuerto. Entre el apuro por pasar desapercibida y la ansiedad por regresar rápido a su casa para volver a ver a Morrison, 4. El viernes Jimena Barón, 31, fue protagonista involuntaria de un insólito error en Ezeiza, por el cual debió regresar de urgencia al aeropuerto al rato. El divertido blooper lo contó Maite peñoñori la periodista de Los Ángeles de la mañana que la entrevistó al regreso de su viaje a Miami para producir su próximo disco. Tentada en vivo, la periodista le explicó a Ángel de Brito el motivo de su risa. Pasó algo gracioso. Ella tenía que aterrizar a las 9.57, el vuelo se adelantó media hora y llegó con Lucas Viren, su representante. Recién volvieron a irse. La cronista reveló el detalle a las 11.07 y justificó. Cuando llegaron a Capital se dieron cuenta de que la valija que tenía no era de ella. Fue Lucas en realidad el que agarró el equipaje. Ante las carcajadas y el desconcierto general en el estudio, la periodista confirmó. Se llevaron una valija que no era de ellos y cuando ya estaban llegando a su casa tuvieron que volver a Ezeiza. Era una valija negra un poco chica, pero no era de ellos. Era del representante, porque la de Jimena era naranja. Por suerte, Jimena Barón y Lucas Viren pudieron subsanar el problema sin que el asunto pasara a mayores. Puede pasar.